¡Chicos! ¡Bienvenidos de vuelta! Hmm, recuerdo que hace pocos videos estuvimos hablando sobre el regreso de Miausculos no muerto al juego. Tuvimos muchísimas pistas de Midas antes de su regreso a la isla como Midas sombrio. Y así lo adivinamos antes de que sucediese, pero ahora... Epic Games está empezando a hacernos pensar sobre el regreso de Miaúsculos. Miaúsculos no muerto. Hemos seguido absolutamente todos los pasos necesarios para hacer regresar a Miaúsculos no muerto. Y solo puedo deciros que esto ha sido una auténtica locura. Si quieren saber cómo conseguirlo y mucho más, quédense hasta el final del video. Hermanos, ¿saben que pueden apoyar el canal introduciendo el código MrDeneox en la tienda de Fortnite? Estaremos regalando skins y pavos entre todos los que participen en el sorteo. Comenta en el video cuál fue tu parte favorita y deja tu poderosísimo like. No olvides suscribirte con la campanita para no perderte ningún video del canal. Os dejaré en la descripción el sorteo para que puedan todos participar. Ahora sí, empezamos con la nueva aventura. Estoy haciendo el llamamiento a todos los espíritus sombra del juego. Y así estarán regresando muy pronto al juego. Hemos descubierto nuevas filtraciones sobre Miaúsculos. Y su regreso de nuevo a Apolo en Fortnite Pero de una manera un tanto peculiar Como su propio amo Midas Midasombrio Así que nos hemos apuntado absolutamente todas las filtraciones Y supuestos bugs que podemos conseguir con la llegada de Miaúsculos. Y los filtradores nos han informado sobre... Que ya existen nuevos archivos en el juego con el nombre de Miaúsculos no muerto. ¡Wow! Hmm. ¡Ahí estás, Midas! Uh, uh, uh. Así que nuestro primer plan será llevar, lógicamente, a Midas hasta la ubicación donde hay la pista de Miaúsculos. Mmm, bro. Deja ya de dispararme, bro. Tengo vida limitada, tío. No soy como vosotros. Realmente, probar esto es muy sencillo, pero podría tratarse del nuevo desafío secreto para lograr desbloquear un nuevo estilo de una skin misteriosa. Anteriormente en Fortnite ya hemos visto que, bailando en algunas ubicaciones, desbloqueábamos algunas nuevas skins, que esto podría estar saliendo bien hoy, ¿no? Bro, pero entra aquí conmigo, ¿qué te pasa? Bro, pero entra aquí conmigo. ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Qué, ¿Qué hay aquí que no quieres entrar conmigo? ¿Acaso hay algo escondido por aquí que te impide entrar? ¿Tienes miedo de ósculos? <ríe> ¡Qué raro, tío! ¡Oh, ¡Oh, sí! I increíble, i increíble trucazo. Ok, así que el siguiente paso es... Entrar con la skin de miausculos. Hmm. Quizás debamos llevar puesta la propia skin de miaúsculos como en el video filtrado. De esta manera no habrá fallo, ¿no? A ver, crack, aparta. ¡Y tú también! ¡Oh, no! Bro, venga, bro, así no puedo jugar, tío. ¡Aquí estamos! Este es el gran momento de la verdad. ¿Estará activándose ahora que vamos vestidos de miausculas? ¡No! ¡Oh! No. No. No funciona, vamos Epic Games Pero qué tenemos que hacer bro Parece imposible este nuevo truco Y no conseguimos desbloquear La nueva skin de Miaosculos no muerto Estoy deseando Tener en mi inventario ya Las nuevas skins de los De los no muertos Y las miles de personas que están Viendo mis videos, también Epic Games, ponte las pilas No me pienso rendir Porque el video Nos muestra que sí se puede Debe haber otra forma hmm. Chicos, ¿habéis pensado en intentar bailar delante del bol de comida de Miaúsculos para intentar activar el nuevo desafío oculto? Ah, quiero saber si realmente esto puede funcionar Porque literalmente con todos los personajes de Marvel ha funcionado para desbloquear algunos de los, algunos de los desafíos Así que vamos con ello. ¿Qué emote deberíamos usar para que esto funcione? <risa> Debe ser un emote un poco serio y además que de miedo ¡Oh, sí! <risa> ¡Es el mejor emote, Cracks! Genchi. Vale, vale, probaremos con otro mejor mm, mm, Dejarme ver qué tenemos por aquí Algo quizás un poco más serio, ¿No? Ah, algo así perfecto ah, so, uh, Soy yo Mi Ausculos no muerto Ha regresado Y ahora podré interactuar con mi plato de comida uh, Soy un zombie <ríe> Vaya, esto está siendo bastante complicado para nosotros Nah, no se preocupen más Tenemos el gran último truco final Para poder conseguir la gran skin de Miaúsculos no muerto Y creo que podría ser el definitivo Pensemos en ello realmente Tenemos el gran truco final Imagínense que llevamos la skin de Miausculos justo dentro del lugar más importante Donde se esconden las últimas pistas de Miausculos Y aparece Midas no muerto Y ahí mismo nuestro cuerpo cae al suelo al lado del vol de Miausculos Creo que eso es lo más lógico y además el mejor truco para poder conseguir a Miausculos, ¿no? Mm, creo que esta combinación de ideas podría ser una auténtica bomba, así que vamos con ello. Ok, allá vamos, tenemos que atraerlo un poco para que se acerque a nosotros lo máximo posible. Aunque sabemos que hay algo dentro de este lugar que no deja entrar a Midas, porque literalmente es imposible traerlo hasta aquí dentro. Así que vamos a llamar su atención hasta que... <risa> ¡Hazlo, Midas! ¡Hazlo ya, bro! Midas, uh, please, bro. ¿Es aquí, crack? ¿Por aquí abajo? ¡Yuhu! Venga, vamos, vamos, Midas, vamos, acércate más a mí, quiero que me mates. Vamos, vamos, está cerca. ¡Sí! Dispárame, vamos. ¿Qué? Imposible. Pues no tenemos nada. ¿Cómo es posible que la gente filtre videos que parecen totalmente reales para poder conseguir la nueva skin no muerta de miáusculos. si es totalmente imposible hacer un desafío? Creo que todavía deben estar bloqueados y pronto los desbloquearán para poder conseguir la skin. Estaremos muy atentos a eso. <risa> Familia, espero de corazón si hayan entretenido un rato bien lindo Si te ha gustado el video, deja tu poderosísimo like, que eso apoya muchísimo Y suscríbete si todavía no formas parte de la Neox Army Los que llegaron hasta el final del video, viéndolo por completo, comenten ¡Viva la Neox Army! Ahí les daré corazón a todos sabiendo que llegaron hasta el final Código Mister de Neox en la tienda ¡Cracks! ¡Paz!